Y bueno amigos y bueno compis ya estamos acá ya estoy aquí para avisarte para notificarte para decirte que ya hay una nueva actualización en respawn así que corre corre corre a instalar el juego a actualizar el juego si es que no lo has hecho porque ya tenemos un nuevo evento ya tenemos un nuevo evento en respawn el juego, así que vayan a actualizar, ya les digo que esto lo grabo sin siquiera saber que hay un nuevo evento, este video no es para más que avisarte de que ya hay una nueva actualización y para mostrarte qué es lo que hay, claro está de fondo te dejaré las imágenes, claro que sí, porque hay que poner unas cuantas imágenes de qué es lo que hay casi siempre les pondré esto, así que si quieres saber qué es si quieres notificarte rápidamente Pues suscríbete, dale un like Lo que sea Y pues bueno, ya estaremos viendo lo que trae Este nuevo evento Está bonito, está feo, no lo sé Ustedes me lo dirán en los comentarios Disfruten el evento, vayan corriendo Vayan corriendo O si no, quédense a ver el final del video Por si te da pereza esperar un poquito A que cargue la pantalla Para ver las recompensas Pues aquí te las estaré pasando Y pues nada Básicamente eso ha sido todo el video para informarte, para decirte que ya está el nuevo evento y esto te lo pondré mes a mes, tal vez del mismo audio, tal vez sí, y pues bueno, nada, miren este hermoso. O feo evento, no lo sé Ni siquiera hay un evento cuando estoy grabando esto Pero ya ustedes estarán viendo Ya les estaré poniendo las imágenes De qué es lo que hay, de qué recompensas Tenemos, de qué cosas buenas tenemos De qué cosas malas tenemos No lo sé, no lo sé la verdad Pero bueno, eh, espero que te haya Informado un poco, espero que Si no has entrado Al juego que entres ahora mismo Pues nada, es solo para avisarte Mes a mes te voy a avisar ¿Qué evento viene? ¿Qué semana viene? ¿Qué es lo nuevo en Respawn? Así que, pues nada, si quieres saberlo todo, pues suscríbete, dale un like, lo que sea. Y pues nada, eh, un saludo a los viejos, un saludo a su madrecita, un saludo a la noviecita y nos vemos hasta la próxima.